Buenos días, muchas gracias por la presencia, no sé cómo, no teníamos preparado un acting, así que aquí estamos, somos seis directores de ocho de las películas, eh, Gabriela, Víctor, Marina, eh, Alejandro y Alejandra, Andrés mi nombre, es la décima edición de la semana ADN, eh, son diez películas en total, es, estamos bastante felices y bastante contentos porque volvemos a la presencialidad, son 10 películas, 2 eh, por día, ocho son preestrenos eh, de miembros de la asociación como directores o como productores, dos películas invitadas, una en asociación con el Instituto de Cine Boliviano, que es Achachilas, y la otra es eh, un premio que le dimos desde ADN a la película Mujer perseverante. Mujer perseverante de Soledad San Julián, eh, un premio de Cine de las Alturas. Eh, y paralelamente hay una muestra de 26 películas online por Octubre TV a partir del 28 de, de este mes, hasta el 28, el 28 de septiembre, al 28 de octubre 26 películas que son representativas de los últimos 10 años eh, de los últimos de estos 10 años que hemos realizado la Semana de la eh, ¿qué quiere eh, comentar algo de cada una de las películas? Así es, Analia. Sí, que presente la primera espacio de la ciudad. Sí, la... sí, así es. Eh, hola, yo soy Gabriela. Eh, los queremos invitar también que vamos a tener dos espacios de conversatorios en el marco de la Semana N, Uno es el viernes ¿verdad? El viernes 30. Eh, que es un espacio que nos parece como bien importante porque tiene que ver con la discusión que hay de los fondos de la cultura si tenemos ese dinero, no lo tenemos, para qué lo tenemos, quiénes lo tenemos entonces la idea de ese espacio es como encontrarnos en las inquietudes y en las eh, peleas que se están dando entonces ahí, bueno, nos parece importante compartirlo y que puedan estar y proyectar lo que se discute allí y luego el sábado vamos a tener también un conversatorio eh, que tiene que ver con el cine documental y cómo abordamos el registro del conflicto social. O sea, vamos a, tener, vamos a, a contar con un par de profesores de la UBA este, y un colectivo que se llama Habitar, que vienen trabajando también proyectos eh, bueno, de la situación de derecho en las ciudades. Sería. O sea, bueno, son dos espacios que nos parecen interesantes y que lo estamos planteando no como charlas, sino como conversatorios en esta idea de, de trabajar el encuentro como después de la pandemia, creo que todos necesitamos vernos las y saber quiénes somos y dónde estamos. Dicho eso, les cuento un poquito de mi película, que se llama Los del Fondo. Es, es un documental que para mí es como un, es un Está en un registro punk, porque tiene, eh, tuvo mucha dificultad técnica durante su rodaje, y básicamente la dificultad era que que estaba grabando me rompía todo el tiempo, porque es una historia sobre los chicos que están en situación de consumo en la parte de atrás de la Villa 31, y, y bueno, es un poco un trabajo de las personas que los contienen, esa relación amorosa de las personas a las que la vida le ha pasado por encima una y otra vez, logran construir un espacio amoroso y el gobierno de la ciudad genera un proyecto para hacer una autopista que les pasa de vuelta por encima y los rompe, y se rompe el espacio y se gasta un montón de dinero en la autopista y además la autopista no se hace. Entonces, bueno, un poco de eso a los del fondo que nos parece que, que no tienen de nada, no, de nuevo no tiene nada, porque es una historia muy, muy vieja. Lo que tiene de importante, nos parece a nosotros, es decir que las cosas porque, porque sean viejas no dejan de pasarnos ni de dolernos Y entonces es como hacer un tema eso nos pasa y nos duele, y son seres humanos que los seguimos rompiendo. De eso es historia que los invito a sufrir la serie. Bueno, lo paso con Víctor. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Víctor Cruz. Eh, mi película se llama Después de Catán. Es un mediometraje, 40 minutos dura. Eh, estuvo en el último Bafi y es, eh, tiene un poco el origen en... Eh, yo vengo trabajando hace bastante tiempo en la temática eh, ambiental y tengo especial relación con la gente de González Catán que tienen el... Eh, el basurero, el depósito del Seance donde, donde se, entierran los, los residuos de, se enterraban los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y se siguen enterrando los residuos de, de grandes sectores de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo trabajando con ellos hace como 10 años que conozco la historia de ellos y bueno, quería hacer un, un documental sobre, sobre lo que les pasa. Hay, hay casos de enfermedades muy graves que tienen que ver con, con la contaminación que produce la basura en la tierra, en el agua, en el aire, Hay casos de enfermedades este, como el cáncer, leucemia, mal de Hodgkin, lupus todo muy, muy muy terrible, muy fuerte, ¿no? además de enfermedades respiratorias y en el transcurso eh, de intentar hacer este documental yo me encontraba como con una imposibilidad de, que no, no, no podía terminarlo, ¿verdad? como que lo quería hacer pero no lo podía hacer, como que algo que me, me, me impedía llevarlo a cabo como, como nunca me había pasado con otras con otros trabajos y eh, un poco lo que a lo que fue mutando el documental fue a, a tratar de entender qué me pasaba a mí en relación con esa película, con lo que le pasaba a esta gente, con esta idea de la basura, y sobre todo con algo que le pasaba a muchos de los, de, de los referentes del, del movimiento que lucha por el, por el cierre del, del basural, que tenía que ver con que ellos sentían que las historias que contaban o la forma en que ellos contaban lo que les pasaba no servía de nada, ¿no? que nadie los escuchaba y que, que a veces este, hasta sentían que que estaban construyendo una otra persona que era esa persona pública que contaba lo que sucedía pero que eso no, no llegaba a ningún lado. Y de algún modo eso se fue conectando con parte de, de mi historia personal con el cine y con lo que significa hacer documentales y por qué uno hace documentales y para qué y qué sentido tiene eso, ¿no? Entonces terminó siendo una, una reflexión en, en torno a eso y, y relacionando de algún modo el cine que, que hago con la basura y con lo que, lo que no le importa a nadie. Y bueno, parece medio bajón, así como también. ahora que lo termino de contar, pero, pero bueno, en algún punto este fue parte, fue como un proceso muy muy fuerte, nunca me había pasado algo, algo así. Y, y bueno, y de, eso, y de hecho, de eso también tiene que ver con la duración de la película, porque no es un largometraje, es un mediometraje, que es como la cosa: que si lo, las películas cuando son largometrajes son difíciles también de de que sean vistas un mediometraje menos, es ¿eh? como la cosa más invisible que hay, no hay ni un corto ni un largo, pero justo esta película era la duración que, que yo sentía que tenía que tener y, y de hecho también, bueno, que la, la visualización, hasta la visualización de la película está pensada más para, para que se vea hasta en celulares, digo, hay pa muchas partes de la peli, porque es una peli low-fi, este, hay partes que están filmadas con celulares, hay partes que son registros de otras películas y está pensada más para escucharse que que para verse, no digo la mejor forma de visualizarla es con, con auriculares y, y en un celular atando en el colectivo este, y si alguien la visualiza así y ve 15 minutos de esos 40 yo me voy a sentir contento mis aspiraciones son bastante, bastante bajas eh, pero aquí en la sala cuando se vea el miércoles a las 20 horas también va a estar bueno porque va a ser de las pocas proyecciones colectivas que, que va a tener y bueno, espero que ustedes este, cuando, cuando la vean si la ven en la sala, mejor y si no, veanla con auriculares eh, les agradezco por venir también, digo, que le paso acá el teléfono. El micrófono ir ahí. Bueno, gracias Víctor. Bueno, mi nombre es Marina Seising, eh, yo soy la directora de la película Reformadores. Eh, bueno, Reformadores es un retrato sobre la comunidad protestante luterana, eh, que eh, particularmente me focalicé en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, eh, que era una iglesia que emigró de Alemania a fines del siglo XIX y se instaló acá en el cono sur, digamos, ¿no? En eh, Buenos Aires, y después, bueno, ahí eh, también en Paraguay, Uruguay, Chile. Eh, siempre, yo vengo de familia protestante, luterana, y me la pasé siempre teniendo que explicar en un país judío cristiano, que era, eh, judío católico más que nada, que era el protestantismo, ¿no? Y como hay mucha confusión acerca de las iglesias evangélicas, porque de repente devinieron un montón de iglesias, bueno, ¿puedo hablar fuerte? <risa> no tengo problema. Eh, hay muchas iglesias eh, que devinieron en llamarse evangélicas, entonces acá yo creo que viene a dar un poco de luz y, y de ordenar eh, qué significan las iglesias eh, evangélicas protestantes luteranas, del origen de Martín Lutero, allá por la Reforma, por eso juego con el título Reformadores. ¿Y cómo, cómo mutó esta iglesia? Porque yo me la reencontré durante muchos años no cuando iba era chica y me reencuentro a partir del documental con la con una iglesia completamente transformada, donde se posicionó, por ejemplo, a favor de la legalización del aborto, donde hay pastoras mujeres, donde casan homosexuales, donde hay pastores homosexuales, bueno, va, va a dar mucho que hablar, no quiero spoilear demasiado, pero, pero bueno, y, y los orígenes también de. De, que abrazaron acá las luchas de los derechos humanos de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, muchas cosas que no se saben y, y hoy todo el trabajo social que hacen, que ellos le llaman el trabajo diacónico, no me metí tanto con la creencia, sino con todo este trabajo eh, diacónico social que hacen en diferentes barrios de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, ¿no? sin necesariamente evangelizar, ¿no? porque esa es una postura diferente a, al catolicismo. Eh, así que, bueno, me da mucha curiosidad qué puede pasar con la película. Estoy eh, eh, así como muy expectante. Eh, es un, tiene un, un abordaje bastante formal. Se hizo en medio de la pandemia, iba con barbijo, poca gente a la iglesia. Era bien complejo. Entonces, eh, bueno, tiene un carácter muy formal y también entendí, iba a tener un protagonista que no, no tiene protagonista porque el concepto del protestantismo es que no haya pro, eh, protagonista, sino que el protagonista es la comunidad. Entonces, eh, es un retrato de diferentes actores sociales que aparecen en la Iglesia, ¿no? Así que, bueno, y eso habla, o sea, la el, el, el, el carácter del documental tiene que ver con el carácter de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, eso también lo terminé de entender, ¿no? Uno siempre tiende a querer buscar un protagonista en todo, ¿no? Una cosa verticalista que tenemos instalada, pero acá es otra cosa. Así que, bueno, eh, esa es un poco mi historia. ¿Cuál es tu nombre del documental? Reformadores. Ah, muy interesante. Re a los, que, los que quieran ah. ver algunas películas en particular, sí. me mandan mails uh. y yo les paso para que queden en boletería y puedan, puedan ver las películas. El viernes a las 6 de la tarde. Uh -huh. Te paso el micrófono virtual a <risa> <risa> Tenemos, bueno, mi nombre es eh, Andrés Averger. Yo soy el director de un ensayo documental que se va a pasar el domingo a las 18 horas se llama Casi todo sucede en los sueños. Casi todo sucede en los sueños, principalmente es un juego que terminó siendo una película eh, para mí la, la película más, más libre porque empezó justamente así empezó no queriendo ser una película y terminó siendo una película porque fue básicamente un rodaje en el último mes de la pandemia, octubre del 2020 en el mes más duro del, del encierro que me guioné básicamente a partir de un montón de textos que venía leyendo eh, me guioné octubre, me guioné temáticamente octubre, o cósmicamente octubre, para levantarme cada día y filmar en torno a una frases que tenían que ver con la mirada, con la memoria o con la infancia, y así transcurrí octubre con la idea de, de lo que sucedía, o lo que creo que no sucedía en la pandemia, que era la sensación de estar dentro de una película. Yo quise estar dentro de la película y filmar esa película. Los combiné luego con mucho material de archivo, Super 8, de otras de mis películas que no había utilizado, material de descarte y terminó siendo un ensayo para mí sobre la, sobre la mirada, básicamente eh, sobre la construcción de la mirada y sobre el eje de la infancia y la memoria ¿no? eh, y es una película muy muy nuevita, se estrenó en el dos Buenos Aires hace dos semanas, tres semanas eh, y esta va a ser la, la segunda proyección, es una película relativamente breve, dura 61 minutos eh, y es una película para mí, más que una película, es una bella experiencia, a diferencia de Víctor, es una experiencia en sala, no es una experiencia en serio, mucho menos con auriculares, Aquí tenemos para, para todas las variantes, eh, sí. le paso a Alejandro y a Alejandro, que nos pusimos Terminar con el, la parejita. Bueno, eh, bueno no, no, pareja de algo. Mi nombre es Alejandro Bacmencos, soy el director de Abandono de Cargo, una película que se terminó ayer. Eh, así que es, ya, estamos, estamos empezando a hacer el trailer, así que es, es un preestreno, eh, realmente un, un preestreno pre fuerte. Vamos a ver qué, qué sucede en la primera proyección, que es el sábado. 20 horas aquí. Eh, Abandonar el cargo nace de de, de, una, de una tesis, de una maestría de una compañera de Lobos, provincia de Buenos Aires, que era alumna de un profesor, Pato Lacoste, que desaparece en 1976 eh, y, y alguien que me decía que, que, que merecía una película. En, en principio, esto hace ya muchos años, pasaron dos películas en el medio, mientras pensaba desde dónde abordar esta película, el porqué hacer una película con un profe desaparecido eh, tenía una serie de, de, de condimentos interesantes y uno de ellos era que más allá de que era uno de los tantos desaparecidos aquí en Argentina era un profesor, era un profesor de literatura de una familia digamos, Lacoste, que era una familia denominada, digamos, de, bien de, de, de lobos con un, con un hijo que, que, que va a estudiar a filosofía y letras, que se dedica a enseñar de otra forma y sobre todo, que esa desaparición tenía que ver con la delación. Tenía que ver con la delación civil por parte de la Comunidad de Lobos, de la Escuela Nacional de Lobos. Hay un grupo de padres y de madres y, y algunos docentes que se juntan y delatan al profesor Juan Lacoste por la forma de enseñar En principio no había demasiados documentos acerca de esa delación. Eran como esos mitos, digamos, esos mitos o esas, esas cuestiones que suceden en, en los pueblos pequeños. Eh, hasta que en el 2016, 2017, hay una profe, eh, o inspectora de, de artística, que llega de Chacomús, que llega a Lobos, que le cuenta la historia y que se pone a investigar, y se pone a buscar. Y en el momento que se pone a buscar, se da cuenta, después de 45 años, era solamente era ir y abrir un placar, un placar que estaba en esa escuela, en la Escuela Nacional de Lobos, y a partir de ahí se revela todo el mundo, que es el que yo intento contar en que eh, así que, bueno, aparecen muchísimos documentos de aquella época, aparecen esas notas, esas relaciones por parte de la sociedad, sociedad civil, y a partir de ahí entonces decido que ahí sí hay, hay, hay una película, y hay una estructura de película que trabaja en el presente, eh, que tiene que ver también con una estructura más, una crónica documental como, como la llamamos, una estructura quizás también algo de policial, tiene este documental que intenta, 45 años después, indagar en esa sociedad, en el presente, ¿Por qué? Un grupo de padres, un grupo de madres dilata a un profesor por su formas de, de enseñar. Así que eso es abandono de cargo, tiene que ver el título del nombre, tiene que ver con el... Con el sistema se, se ocupaba, digamos, en aquel tiempo, de, era la forma que tenía legal de que ese docente también desaparezca del aula, no solo de desaparición física, digamos, ¿no? hay, hay un docente que no va más a clase, que poca gente se pregunta, los pibes se preguntan, tenían 14 años, estos pibes tienen 58, 59 años y si recuerdan aquel tiempo. Eh, pero digo, la, la forma de abandonar el cargo era la forma que el, que el sistema había encontrado para, nada, para hacer desaparecer a las personas, a los docentes y también a los alumnos. ¿sí? Eh, Horacio Húngaro, el de los lápices, digo, los pibes también hacían lo mismo. Le tomaban la asistencia, pasaban las 25 faltas, listo, ausente, ausente, 25 faltas, desaparece. Lo mismo hacían con los docentes. Así que esa figura de abandono de cargo, bueno, ha cambiado, y se habla de desaparición forzada y otras cosas más que también es que en algún sentido cuesta la política. Así que de ahí nace la idea del abandono de cargo y los esperamos a todos los que tengan ganas, el sábado a las 20 horas, eh, es una historia particular pero también universal, ¿no? Y con esto de marcar, de señalar, de suprimir al otro, algunos temas ¿no? que, que aparecen en los últimos tiempos y de los cuales todavía en la Argentina y en el mundo se siguen, se siguen hablando. Perdón, después podemos charlar un poquito. ¿O... Sí. sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Alejandra Mirón, soy la directora de la película que van a ver ahora en un ratito, Llamarada. En eh, principio les agradezco mucho que hayan venido. Eh, me pone muy feliz que la película se pase en esta muestra, que quiero mucho, que ya estuve con otras películas. Y Llamarada empezó a festivalear en enero. Sigue festivaleando hasta que finalmente se estrene. Estuvo en, acá en la Argentina, en España, Portugal, México, en Noruega. Eh, Llamarada es un ensayo documental en primera persona eh, que nació de mis diarios de los cortes de luz que empecé a tener en el 2013, eh, en aquel verano tórrido, eh, en Almagro. Y a partir de, de esos diarios sobre los cortes de luz, eh, empieza una larga reflexión, quizás un poco delirante, acerca de nuestra fragilidad en las grandes ciudades. De lo que implica salir de lo automático, donde creemos que todo lo que tenemos lo vamos a tener siempre. Y como tantas películas quedó atrapada por una distopía real, que fue la pandemia. La película se terminó de editar en pandemia. Así que siento como que hay un momento bastante sincrónico que, que acompaña al relato, ¿no? Por, lamentablemente, por muchos sucesos eh, que están sucediendo ahora en el mundo. Así que bueno, espero la disfruten y estaremos acá cuando termine la película.